en nuestro primer programa de, de voluntariado en el huerto del 77. Algunos ya los conocimos en persona. Y pues eh, justo este espacio es para conocer ahora pues sus impresiones. Eh, ahora que ya también conocieron el espacio, eh, pues a ver qué, qué cosas eh, les inspiró para para que ustedes puedan crear, para que ustedes puedan eh, ayudarnos a activar mucho más ese espacio. Y pues eh, eso, que quisiéramos abrir los micrófonos ahora para ustedes y que nos cuenten cómo vieron el 77, qué, qué les movió, si hay algún proyecto que tienen ustedes pensado por ahí que quieran hacer con nosotras, entonces este pues adelante. No sé si alguien quiera empezar. Se puede hablar justo ahora. Sí, por ejemplo, eh, nos contaban algunos que, que hace falta como acomodo de... Bueno, primero saber qué plantas tenemos en el 77, porque tenemos un poco de todo, pero no, nosotras no, no somos expertas y hay algunas que no sabemos cómo se llaman y que creemos que eso es importante, ¿no? Porque para conocer pues todo lo que implica los cuidados de esa plantita en específico. Entonces, como a lo mejor como un primer punto sería hacer un inventario o una investigación sobre las plantas que tenemos en el 77 y también así contar con, con... hacer una pequeña evaluación sobre qué plantas nos hacen falta, a lo mejor eh, para que lleguen polinizadores y para que pueda, pueda sostenerse también el huerto por, por sí mismo. Entonces, este, no sé... Si Rodrigo o Fátima quieran este, contarnos algo de lo que de lo que vieron. Y por cierto, que me gusta que, que te pudiste conectar ahora, también, este, que no te habíamos podido <risa> ver. Sí. sí. Buenas noches. A todos. Buenas noches. Sí, no, no lo conocemos aún en persona, pero esperamos que pronto pueda... ¿Puedo acudir a, al 77? Y me comento. daría mucho gusto. Gracias. Yo este... por el momento no puedo tener respecto al 77 porque, bueno, porque lo conozco, no conozco el lugar ni las plantas, ni nada. Y, bueno, me mantendré ahorita en silencio y escuchando cualquier oportunidad que, que veas en lo que se dice pues bienvenida y porque sí bienvenida y eh, contarte que más o menos los lunes vamos a estar teniendo el horario de 4 a 6 no sé si sería o sea justo que a ti te quedan los lunes este, sí, parece perfecto. Para, para verte por acá y que, y que puedas andar porque sobre todo si a lo mejor no, no conociste el 77, estaría bueno que pudieras decir, a mí me interesa más como primeros germinados, que, o sea, para el huerto, más o menos yo yo leí le compartí a mis compañeras todos tus, tus intereses, los que me mandaste por, por mensajito, uh -huh. este, eso eso los, los tenemos en el mapa, pero ahorita que si alguien va diciendo, ay, yo me pongo a ponerle nombre, ah, pues tú digas, yo me sumo a esa idea, ¿no? O sea que... Correcto. Okay. Eh, por, por ese lado, siéntete con la libertad y posibilidad de, de sumarte a alguna idea concreta. Así Perfecto, que, sin problema. De hecho, el, el clasificar el huerto es eh, muy bueno, el saber no sé, clasificarlo por cactáceas, suculentas, eh, aromáticas y demás, y también ver en la parte del riego. Del riego la parte de los sabones o de los platos que son diferentes plantas y son necesidades diferentes. De, de cada una, ¿no? Las tienen un especial, eh, las plantas de ornato, las plantas eh, aromáticas. Todo esto eh, sí hay que tener un poquito más de estudio para empezar a clasificar, a, a ponerle esos platos correctamente. Para que estas tengan pues, eh, una. prosperen pues, mejor y, y, y que, que, que ven, y puedan dar flores y, y polinizar y que vengan y los polinizadores para que hagan todo este efecto del de, de ecosistema. ¿no? Muy, muy atinado. Justo nos... eres la segunda persona que, que ha hecho mención sobre. Jalar, insectos, polinizadores, entonces ya, ya están saliendo como puntos en, en, en común. este Muchas muchas gracias. Correcto. Si hay alguien más que quiere ir agarrando la palabra, vamos a ir. Voy, voy a ir tomando notas, me van a ver como así tecleando y, y, y Tania va a estar como moderando los turnos. Entonces, pues adelante. Nosotros. Sí. También este, creo que se acaba de unir Ángel y Actriz. Entonces también para contarles brevemente que pues esta reunión, también como lo pro, proponía eh, Rodrigo, es para que ahora que ya la mayoría pudo ir a conocer el, el huerto, eh, pues ver qué, cuáles son como las áreas de oportunidad que tenemos y qué, pues qué tema o qué actividad les gustaría a ustedes también como como abordar a lo mejor de una forma más, eh, más concreta. Entonces, este, ahorita justo lo que estábamos mencionando era la clasificación de las plantas para conocer sus nombres, sus cuidados, etcétera Entonces, llevamos ese punto. Eh, ¿hay, ¿Hay algún otro que ustedes pudieron ver este, ahora que, que, que asistieron al 77? Bueno, yo noté en las macetas autorregables que básicamente todas están a medio llenar. Entonces yo, yo, yo diría que lo mejor es tenerlas bien llenas para que las plantas tengan mayor profundidad y se puedan desarrollar más. Se puedan desarrollar correctamente, mejor dicho. Porque la profundidad sí era escasa. Okay. No sé si es algo, algo, alguien más lo notó, de los que ya fueron, está Fátima, Astrid, Ángel, eh, creo que ya fueron ellos, ¿no? Sí. Ok, entonces como tener cuidado en, en el nivel de la Tierra, ¿no? ¿Es a lo que te refieres? ¿O? Sí, correcto. Por ejemplo, mira, lo que tú, lo que tú dijiste de... Conocer todas las plantas que hay en el huerto es importante y es muy difícil encontrar a una persona que conozca todas las plantas porque la variedad es inmensa. Pero esta Valeria la última vez me enseñó una aplicación que, que está muy buena, que es esta de PlantNet. Entonces nada más le tomaba foto a la planta y ya te decía qué planta era. Entonces creo que podemos hacer eso, podemos hacer un este, inventario de todas las plantas que hay en el huerto. Y, ¿cómo se dice? Este, digitalizarlo, o sea, tener la base de datos, hacer un, un Word o un PowerPoint con todas las plantas, y identificando sus familias y sus cuidados. Y, y ahí viendo eso, ya vamos a ver qué, qué, este, qué profundidad necesitan para desarrollarse correctamente. Porque sí si vi ahí como varios jitomates y varios tomates en una sola maceta y aparte con poca profundidad y pues va a estar difícil así, ¿no? Sí te van a dar fruto, pero uno súper chiquito o no van a crecer mucho eh, y no está mal, pero también es de eso, eso depende para qué quieres el huerto, ¿no? Si quieres obtener frutos de él y estar obteniendo este, buenos frutos y seguido, entonces necesitaríamos más profundidad y darle su, su espacio necesario a cada una. Muy bien. Este, algo más, algo más que notaste, Rodrigo. Yo sé que, que tienes por ahí muchas ideas. No, sé no dejabas cómo... de hablar. No, nos encanta. Nos encantaría que, que las, las compartas con, con los que estamos por acá. Pues creo que el primer paso sería eso, identificarlas y hacer este como tipo inventario. Con este con sus cuidados, y ya una vez eso. Viendo qué plantas podemos trasplantar a macetas. Por ejemplo, es que por ejemplo, hay unos y tomates, que, y tomates que ya están bastante crecidos y va a estar difícil trasplantarlos porque van a sufrir mucho estrés, pero podemos intentarlo. Podemos intentarlo y poner chonguitos ahí de que no se nos mueran para acabar de llenar bien esas macetas y volverlos a poner ahí. Y luego ver, también les puedo pasar un calendario. Eh, de la luna, para ver si también vamos haciendo las actividades de acuerdo, de acuerdo a las fases de la luna. Eh, que si no sé, tal vez algunos ya lo saben, tal vez no. Eh, pero por si alguien no lo sabe, la luna tiene cierta influencia sobre los cultivos. Entonces nos puede facilitar, no es, no es ley tener que hacerlo de acuerdo a las fases de la luna, pero te puede facilitar las tareas. Y aparte de eso, pues entonces nada más, también les puedo pasar otro calendario de siembra y ver qué plantas podemos eh, sembrar ahorita en el huerto, que son para esta época de ya invierno. ¿no? Lo que yo propondría para esta etapa, porque va a ser hasta febrero, va, va a ser todo el invierno. Sí, justo. Entonces, este por ejemplo, para, el, para estas... A mí me agrada eh, que podamos sembrar ahorita en esta temporada. Y, por ejemplo, para estas, esta época de siembra, eh, ¿tú ves que se puede hacer como en las camas, eh, en los huacales, estos grandotes que tenemos vacíos, para también como reforzarlos y pintarlos y, y como tener eso preparado? ¿O, o eso se hace desde los desde macetas más, más chiquitas o, o tú como cómo ves también para preparar o ir preparando también ese espacio. O sea, oh. si ¿sí podemos utilizar esas camas, las grandes. Sí, pues sí las podemos utilizar, claro que sí. Nada más ahorita lo difícil un poquito sería sembrar, este, germinar semillas, porque las semillas requieren de cierta temperatura para germinar. Y entonces okay. ahorita con el frío podría ser un poco difícil, pero hay técnicas, hay técnicas como en los almacigos que tienen ahí, que vi que tienen, um, podemos poner las semillas, podemos cubrirlas de plástico y en vez de que se queden ahí afuera, meterlas dentro del centro cultural en un lugar sí. que esté un poco más esté caliente y esperar a que germinen. Y ya que germinen, las sacamos para que tengan un poco de sol y no se longuen demasiado. Y sí, sí podemos tener éxito aunque sea invierno este, germinando y ya después transplantando las camas de, de cultivo. Súper. Eh, Astrid, ¿querías decir algo? Sí. Sí, eh, sí. Hola. Hola, hola. Perdón por la tarde. Eh, bueno, mira, eh, yo creo que, bueno, yo soy de esa idea, este esta temporada como bien lo dice el compañero pues este vienen los fríos y las plantas son más sensibles a la a los cambios de temperatura no entonces yo lo que vi más que nada es que hay mucha infraestructura que arreglarse no desde las cajas este pues eh, también sería bueno que bueno vi por ejemplo alguna tierra donde hay plantas donde este pues están infectadas con algunas plagas y creo que sería bueno pues algún proceso para desinfección, ¿no? Como el a sol a una alta temperatura, a lo mejor los compañeros ya conocen esa técnica. Eh, eso sería como lo primero mientras estamos ahorita, pues pasando a, bueno, mientras pasamos a nuevas temporadas. Claro, lo de las semillas también es importante y también darle mantenimiento a, a las que ya tenemos, ¿no? Eh, la compañera que estuvo el sábado con nosotros contaba que el pues sería bueno eh, yo me hago una su propuesta sería bueno eh, fijarnos en dónde eh, las horas de sol digo sé que es una azotea pero dónde pegan más las horas de sol para determinadas plantas moverlas ahí eh, esto para tener un área de plantas con mucho sol de medio, media bueno que puede estar a media luz y otras que a lo mejor estén en sombra entonces, eh, creo que ser como muy observadores en eso y también darle esta, eh, estos cuidados que faltan, ¿no? Eh, sobre todo eh, a las camas de cultivo donde van a estar todas las plantas, ¿no? Y ya, bueno, yo, yo a mi parecer puede ser eso. Ya no vi las, los materiales que tiene, pero por ejemplo, las la semillas en quedarse en una incubadora que se pueda hacer con una tela de, perdón, una tela de malla sombra. Eh, se hace así como un contenedor tal cual grande y ahí se ponen los básicos, nada más se cubren por el frío, ya sea con esa malla sombra o bien con algún plástico. Entonces, este, esa podría ser también otra opción para no tenerlas que estar subiendo y bajando, ¿no? porque pues también es un, sería un espacio aparte. Eh, que se tendría que tener en la parte de abajo ¿no? y este, bueno creo que este podría ser. por cierto yo me uno si necesita gente para hacer los almacigos yo me uno ¿no? me gusta mucho esta parte pero eh, no tengo problema en cualquier área que requiera persona pues ya me uno perfecto muchas gracias <risa> ya seguro por ahí ya te anotó Valeria para para esa actividad ¿Para? sí este, alguno alguno otro quiere compartir este otra idea o vale quieres compartir lo que mandó esta esta Claude claro Le, leo lo que lo que mandó Claude eh, escribió zonificación y distribución de plantas dentro del huerto, pues un paréntesis, esquemas de papel para tener definidas estas zonas. También consideramos en este plan estratégico, espacios para polinizadores, insectos, etcétera, que veo eh, hasta ahorita de los que estamos en la reunión, hace consenso con, con la idea de los polinizadores, así que creo que es una idea que, que sin duda avanza. El siguiente, investigación sobre las plantas que podemos sembrar en invierno, profundidad de sustrato y asociaciones de cultivo. Eh, este comentario también hace match con lo que estaba señalando Rodrigo y hasta donde entendí como que todos estábamos en consenso. Digo, yo vi las cámaras apagadas, pero yo sentí que estaban diciendo que sí. Este, si alguien dijo no, pues me dicen no. Este, eso. Eh, reparación de los cajones de siembra y selección de macetas y otros recipientes disponibles para sembrar. Más o menos, también decía, hoy podemos aprovechar la cama. y tal? Las camas de cultivo. Eh, nada, eh, voy a seguir leyendo el punto, es que de repente pensé en que hay cosas que podemos reciclar en el mismo 77, que a lo mejor sumaría. Eh, hay, ah, identificación e inventario de plantas. Pues creo que justo lo que sumó Rodrigo a, hace también relación en, en que hay una ruta para hacerlo y que a lo mejor nos toma unos dos días de trabajo como agarrar toda la info y luego ya viene la, la talacha digital, pero ve que, ve, veo que hay también relación. Identificación de plagas y tratamiento de plantas afectadas. Buen punto, tenemos ahí algunas plagas este, y pues bueno, personalmente no... O sea, no, no sabemos cómo lidiar con algunas. Eso es un buen punto. Elaboración de trampas cromáticas. Eh, no sé qué, qué es, pero si alguien sabe y lo puede decir, está grandioso. Suena interesante porque dice cromáticas. Pero supongo que es una buena idea. Siembra, germinación de semillas o siembra directa. Eh, pues creo que también en relación con lo de invierno va... Perdón, las trampas cromáticas sí. son eh, de tener tablitas de, de, de verde, de amarillo de blanco. Cada color eh, atrae a cierta plaga. Y entonces se le unta ya sea aceite con otras cosas y eh, se pega y muere. Esas son las trampas eh, cromáticas que no afectan al medio ambiente y que, sin embargo, así pueden terminarse algunas plagas. Wow. No sabía. <ríe> Qué padre nombre. Muchas gracias, Octavia. Gracias, gracias. Voy a leer el último, el último punto, que es realización de tutores para cultivos trepadores, eh, para el tomate, pues ahí hay tomate, pepino, eh, calabaza, etcétera. Estos son los, los puntos que nos compartió Cló, también de, de que nos visitó el sabadito. Este, y siento que por aquí hay muchas, muchos puntos en común. ¿Alguien quiere opinar algo más al respecto? Pues creo que deberíamos, de más allá de señalar lo que hay que hacer, poner este como una, un, un, un plan, ¿no? De cómo, cómo vamos a ir realizando estas actividades. Sí, sí, sí, sí. So, para llegar a ese punto, ¿qué onda? tenemos Podríamos hacer una especie de lista de 1, 2, 3, 4, 5. Así de ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y tratar de ver esto en el paso del tiempo. Eh, quiero tratar de hacer una tablita rápida para intentar verla. Eh, ¿Rodrigo, ¿vas a hablar? Eh, no, estoy tratando de igual de ordenar, solo dejé mi micrófono abierto. Ah, a ver, voy a compartir pantalla. Este, y voy a tratar de. ¡Ay, no veo! Eh, insertar. Vamos a insertar alguna tabla. Estamos en la semana 2 de diciembre, ¿cierto? Eh, a ver, entonces. Mm. ahorita estoy como haciendo una especulación esto tendrá que tener algún tratamiento un poquito más riguroso de hecho si alguien se ofrece a, a darle un poquito más de orden estaría genial para que nos ayude en eh, semana 4 y yo creo que es que han de saber que como comparto pantalla y secciones que no veo, entonces me, me cuesta un poquito. Insertar a la derecha. Insertar. Ok, semana 1. Pues más o menos aquí vamos a poner actividad. Y de acuerdo al paso del tiempo, lo que nos va a pasar es este, pues ver en qué momento sale, sale qué cosa. Eh, semana 3, esto es diciembre, esto es enero. Enero, enero, febrero, ah no, perdón, enero, febrero, fe ah caray, ¿por qué quiero meter ya febrero? Ya, ya quiero que el, el año nuevo cada uno empieza a pasar muy rápido, ¿qué está pasando? Mm. Bueno, y ahorita seguimos agregando. A lo mejor esto puede ser un pequeño borrador. Para ir perfilando como el orden de las actividades. Y este y darle, ¿qué opinan? Pues sí, está bien. Ya el formato de lo de menos lo podemos dar después. Darle formato. Sí. La idea mm. es como tomar la nota de qué vamos haciendo. Correcto. Este, a ver, en el sentido de tomar notas, me gustaría ver si le podemos poner como, a la, o sea, quiero ver si le podemos poner como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así, para tratar de pasar a tabla. Este, algún comentario, o sea, podríamos ir viendo como en qué orden deberíamos atenderlo, alguna propuesta u opinión al respecto. Pues yo creo que lo primerito sí sería la identificación de las plantas y su cuidado, ¿no? Junto con lo que dijo Astrid de orientar cómo está el huerto, es decir, por dónde sale el sol, por dónde se mete para saber en qué partes del huerto es donde hay mayor eh, eh, fotoperiodo, mayor tiempo de luz. Ok. Eh, ya le estoy poniendo uno. Y esto también coincide con esto. una clasificación de plantas. ¿Y cómo, cómo se ubicación de acuerdo a tu ubicación? Solamente tienes que ver por dónde sale el sol, por dónde se mete y qué obstáculos tienes. Es decir, si tienes edificio, si tienes un techo o algo así. Ah, sí. Y, más bien, me, me refería como a cómo escribirlo para tenerlo ahí en el mapa. Más yo consciente. le pondría orientación del huerto. Ah, okay. No sé si lo entiendan todos así, pero yo lo entiendo así. Pues creo que todos vamos a aprender conceptos. Ok. ¿Qué otra actividad creen que debería de ser consecuente de la clasificación de las plantas? La planeación, la planeación de cuáles son las plantas que quieres poner. Planeación de cultivos. Ah, ya te entendí. Investigación sobre las plantas que podemos sembrar en invierno. Ok, a ver. ¿Hay consenso? Sí, lo voy haciendo así. Es que no veo a nadie porque estoy con la pantalla. Sí, de acuerdo. Dos. Ok. Considerar ¿Cuál debería de ser la tercera actividad? Hay una segunda actividad. Podríamos meter incluso igual, este, viendo el espacio y el huerto, um, viendo dónde podríamos poner qué plantas. O sea, planeación de cultivos, por ejemplo, decir, no, pues queremos húnga, queremos skate. Queremos su y ya conocemos el huerto. Decir, José pues, Pé puede ir aquí, el, la lavanda puede ir por acá, el romero puede ir acá. Ok. Entonces rescato este comentario de Claude, es sonificación y distribución de plantas del huerto, que, que era por ahí su tema. Voy a estar apagando mi micro, eh, porque mi gato ya empezó a hacer mucho ruido. Entonces, esto, les... Tan, tan, Rodrigo, quien sea, este... Fátima. Eh, Octavio, les escucho. <ríe> Síganme diciendo, yo tomo nota. Está opinando también al respecto. <ríe> sí, pues coincido igual con, con Rodrigo sobre la distribución y también como... Mmm, o sea, también creo que va en el sentido de que en qué macetas o o en qué camas de cultivo, y si tenemos camas eh, suficientes o tenemos que construir o reparar la, las que ya están. Creo que también eso es importante. Y pues no, no sé qué más este, eh, con estos puntos que tiene Val en la pantalla. No sé si, si habría otro que le siga o algo que nos esté faltando. Tenemos por aquí reparación de cajones de siembra, selección de macetas y siento que coincide con, con que le demos mayor profundidad a las macetas de autorriego. Tal vez como, como una tercera pueda ser, una tercera que tal vez debería de hacerse en paralelo con la dos, es como esta parte de, de macetas y muebles del huerto, se me ocurre. ¿Me entienden? Sí. Pero hay hoy que tenía plagas, hay que también atacar plagas, porque es un ejemplo de un tipo de planta. Y así, hay que crear concluyentes sí. para las personas que se sí. encuentran en todo el aire que se encuentran. Hay que incluirles en la planta. Ok, entonces entiendo que el punto tres es, pues, atender las plagas, ¿no eres así que atender las plagas? Sí, le puedes poner tres plagas y puedes ponerle entre paréntesis trampas y policultivos, o como lo llamó eh, otra compañera que tú mencionaste en su comentario, este asociación de cultivos. Son sinónimos. Listo. Y, y yo creo que en esa etapa 3, igual podemos hacer lo de las macetas, ¿no? O sea, arreglar las macetas que se encuentran en el mal estado y las que tengan poca profundidad, eh, pues acabarlas de llenar. Y acabarlas de llenar, pues va a, a, a requerir trasplantar por un momento las plantas que tienen para poderlas llenar y luego ya volverlas a poner. ¿Lo podemos poner como mantenimiento de las macetas? Se, se cuenta con contenedores, tierra, bombas, cervezas. ¿Con contenedores de qué? Para macetas, o sea, tierra, nutrientes, servicio, todo esto que implica que se planta una planta. Casi no, no se escucha, se escucha muy bajito su, su audio, pero lo que alcancé a detectar es que si sí tenemos eh, macetas, tierra y cómo se trata. Sí, sí tenemos a, ahorita como disponibles eh, costales de tierra. También tenemos tierra que sea como reciclado de, de macetas y de, también de otros cultivos que, que teníamos por ahí. Tenemos macetas disponibles, tenemos la verdad muy poquitas. Solo tenemos ahorita unas camas eh, grandes como de guacales pero necesitan un poco de reparación, como refuerzo para que no no se vengan abajo ya que tengan la tierra y todo eso. Eh, y pues tenemos, pues no sé, o sea, yo a, a, o sea, justo con lo que con lo que mencionaban es que tenemos plantas a lo mejor de la misma especie, como regadas por todas partes, entonces a lo mejor sí este, si, si, al momento de, de acomodar la distribución, igual y nos nos no sé si nos dejarían algunas macetas libres o espacios libres, pero a lo mejor sí valdría la pena o construir más huacales o ver la forma de adquirir este, otras macetitas o algo así, porque pues espacios sí hay, pero creo que macetas ahorita en este momento no, no contamos con muchas eh, disponibles. Y tenemos, eh, tenemos también unos composteros y tenemos por ahí... este eh, algunos fertilizantes, tenemos también carbón en polvo y acerrín. Es, es con lo que contamos ahorita. Por otro lado, estamos teniendo ahora la pista de que vamos a necesitar algunos insumos cuando lleguemos al momento de las plagas. O sea, creo que como que nos hace tomar nota porque ahorita no tenemos muchas cosas para atender ese tema, entonces si recibimos de, de tu parte eh, qué insumos se pueden necesitar, pues creo que justo podemos encontrar cómo resolverlo. Porque a lo mejor si hay que traer un cepillo, pues ahora que pidamos, digo estoy poniendo un ejemplo, pero cuando sí. pidamos los insumos de limpieza, pues pedimos el cepillo. Pero a lo mejor la estrategia es que todos traigamos guantes ¿no? y nada, en fin. Eh, solo arrojo la, la idea. Entonces, este, el siguiente paso, eh, ¿cuál cuál sería? Perdón, una pregunta. Eh, Así como los estás ordenando, ¿va a ser la prioridad que están dando? Sí, o sea, digo, ahorita no les estamos poniendo tiempo. Pero digamos que si hubiera que hacer algo corriendo ahorita al huerto, ¿qué? Pues digamos, es justo es como ver cuál ponemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta donde nos den las actividades. Ok, ok. Sí, bueno, es que yo le daría un poquito más de peso a reparar la infraestructura y a quitar las plagas. Porque como bien lo dice esta... Ay, perdón, cosa se no ¿Está No, ¿verdad? Sí, ¿verdad? está bien. Este... Eh, una vez que estemos viendo lo que, las por ejemplo, no todas las, las plantas que tienen plaga van a, a se van a poder rescatar, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí vas a poder sacar eh, alguna, algunas macetas o algunas otras cajas donde puedas repararlas y, y reutilizarlas, ¿no? Y a esa caja también hay que darle mantenimiento, por mantenimiento en cuanto a plagas, ¿no? Una vez que pongas otra otra cosa, pues también se puede volver a llenar. No sabemos si dejan huevecillos o eh, algunas larvas que por más que quieramos ver, no se verán. <risa> si me ¿En dice, bueno, pues, lo hay yo. que hasta tirar la tierra o darle otro tratamiento. Por eso mismo que dice. Así. Ah, sí. Oye, Astrid una pregunta, eh, ¿qué plagas viste? Eh, eh, pues mira, yo vi mosquita blanca, eh, había unos, este, bueno, chicos, yo los conozco, es igual, colémbolos, creo que se llaman, ¿no? Que sobre la tierra están, bueno, en la tierra están, como estuvimos cambiando macetas y vimos algunos dentro, eh, yo vi que había también eh, eh, ¿cómo se llama? cochinilla blanca. De hecho, no sé si eh, hoy fueron o ayer, este, ahí donde están los composteros hay un cajón que tenía tierra y lo cubrí yo el sábado con más plástico, lo remojé bien, bien porque vi que le pegaba bien el sol, pero había una planta que tenía un tubérculo que bueno, yo no supe qué era, sacamos de ahí unos frijoles grandotes, una vaina de frijoles grandes, pero la planta presentaba como hojas ya muy, este, como puntitos blancos y muy, eh, este, cafés, ¿no? Ya muy secas. Y eh, cuando moví la tierra, eh, vi cochinilla blanca. Entonces, por eso hice eso y les comenté, le, bueno, les comentaba a las compañeras que pues eso no, no se podía volver a usar al final, ¿no? Bueno, de inmediato no se puede volver a usar. A mi parecer y en mi experiencia no se puede volver a usar de inmediato, ¿no? Sí tiene que tener como un tratamiento. Me refieres a la tierra, ¿no? Sí, la tierra. Bueno, no alcanzé a escuchar lo, de, lo que dijo Octavio de las técnicas con la tierra. Yo la única que conozco para esterilizar la tierra es echar agua caliente o hacer un trato con altas temperaturas en la tierra. Ahí el problema es que pues sí mata eh, los insectos, pero no solo mata los insectos, mata todos los microorganismos. Entonces, una vez esterilizada la tierra, hay que volver a fertilizar porque ya no tiene nada esa tierra, ¿no? Eh, pero pues sí, esa sería una tarea eh, difícil, pero pues sí, necesaria, necesaria. Sí, porque pues al final la otra sería pues util, utilizarla, reabonarla y estar al pendiente de cualquier cosa. El problema es que también si hay insectos que afecten las raíces y luego transmitan o sean vectores de virus o bacterias, pues entonces ahí ya sería este más difícil, ¿no? Eh, salvar la planta. Pues sí, todas las plantas son vectores de patógenos, todos los virus, todos los plagas. Pero según yo, con agua caliente regando se quita, pero te digo el problema va a ser que vamos a dejar totalmente eh, libre de organismos tanto buenos como malos esa tierra no sé si la verdad es que nunca he tenido problemas tan graves con plagas no sé si con tratamientos de estos de del chile con ajo, con cebolla y cosas así se puedan ahuyentar, porque a, a esos insectos les desagrada el olor de estos olores fuertes. Pero cuando ya son unas plagas muy fuertes, no, no suelen ser tan efectivos. Y si no, después lo que podríamos intentar es tierra diatomea. Y con la mosquita blanca, a mí lo que me ha funcionado muy bien es este, usar jabón líquido, roma, con aceite... Eh, diluido en agua y eso con un aspersor lo vas echando encima de, en el, en el las y en el vez de la hoja y en el talle y por todos lados. Es una actividad difícil porque la tienes que regar al 100% a la planta, mucha paciencia, pero este, es efectiva porque lo que hace eh, esta mezcla es que la mezcla de jabón con aceite y el agua se pega en los poros de, de los insectos y entonces no los deja respirar, entonces mueren por asfixia. Pero eso sería solo para los que podíamos ver. Exacto. Sí, porque por ejemplo a mí la que más ha funcionado son el tabaco. El tabaco así como que de inmediato te, te los repele. Pero este también igual hay que a lo mejor una vez a la semana poner un poco en lo que todo se va, ¿no? Pero este... Sí, el problema sería al final son, ¿no? Los que no se ven o los que se quedan en la tierra. Sí. Oigan, hice un agregado aquí que puse ahorita como mantenimiento de cajones de siembra, más cuidado de la tierra. Tal vez en algunas zonas podamos hacer acciones tan extremas como el agua caliente y a lo mejor en otras no, pero aquí lo dejé. Creo que eventualmente ahorita coordenemos las actividades. En otro punto tendremos que ver quién puede asumir alguna actividad de forma más. Eh, contundente para que tenga un responsable y, y lo pueda hacer o alguien que no sepa pero quiere aprender eso pues, pues se una. este ay, ya está maullando este, sigo tomando nota sí, los horarios que están manejando eh, es que a veces hay que si el griego es en la mañana o ya tarde después del suelo y los horarios están manejando de 4 o 6, a veces como que no es ni siquiera para eh, echar una placicida o pegar de esta mañana. El inscrito podría ser de 7 a 8 de la mañana y no veo ningún horario de esta índole o por la tarde-noche, que tampoco los horarios sí. Que corresponden a, a estas actividades tan importantes para las y más si se tiene la una... quieres comentar algo también pues, no, solo que estamos de acuerdo creo que sí es algo muy importante solo que Ahorita creo que la capacidad de, de, del equipo interno del 77 de llegar y abrirles las puertas para que puedan estar en, en el espacio, este pues por el momento son estas. Eh, pero sí, o sea, nos gustaría que, que poco a poco pues, se amplíe el horario y a lo mejor pensar otros, otras rutas para para el beneficio, por supuesto, de, de las plantas y el huerto, etc. Eh, solo que en, eh, es, o, como que siento yo que ahorita sí estamos un poco en un aprieto por, eh, por los horarios de trabajo de las personas que laboramos en el Centro Cultural, eh, porque están un poco ajustados, pero pues no sé. No sé si iba por ahí el comentario. Sí, es. Sí, yo quiero preguntar, eh, ¿de 5 a 7 es una buena posibilidad? Porque ahora oscurece temprano. Eh, sí, posiblemente eh, tendríamos que ver eh, básicamente el clima, el sol, el, el, la posición del sol, como dice, y demás, pero podría ser. Digo, porque creo que lo más que podemos hacer, Dadas las circunstancias, que no el interés, es, es ver si a lo mejor el horario que está como de 4 a 6 puede más bien recorrerse a 5 a 7. Eh, es, es ahorita lo más inmediato que se me ocurre como solución práctica y, y luego regresar a los horarios mañaneros. Esta vez estábamos teniendo pocos horarios mañaneros porque, como dice Tan, eh, las responsabilidades que tenemos como personal eh, para la operación del Centro Cultural nos están demandando mucha atención nocturna. Entonces, somos muy poca gente y no tenemos el chance de decir, ay, bueno, el turno de la mañana y el turno de la noche. Básicamente los que ven en la mañana son los mismos de la noche y los mismos de la tarde. Entonces, eh, pues nos meten un aprieto por ese motivo. Y estamos tratando de decidirle su, su horario casi todos los días de la semana, pero esta vez, o sea, les invitamos a, a, a irnos, bueno, o sea, vaya a, a un ejercicio de empatía, no es ahora sí que son las reglas y, y, a, y no hay de otras, sino de verdad son las reglas con el mejor ejercicio que estamos logrando hacer para hacer un balance entre todo, y ojalá eh, podamos al paso de las semanas. Eh, poder tener un horario más óptimo para, para las plantas es lo único que sumaría pero creo que el cambio más drástico que bueno, drástico el, el cambio más significativo que podemos hacer es que el, los horarios que sean despertinos mudarlos a 5 a 7 a partir de la siguiente semana ese sería mi único aporte eh, nos faltaría ir viendo qué otras actividades sumamos al plan eh, por lo menos a lo mejor con que en esta sesión con, eh, cerremos en, en haber enlistado las acciones que hay que hacer para que para luego per, planear como cuánto tiempo darle a, de vida a cada actividad. Eh, no sé si el demás quiera eh, con, contar cuál podría ser la 4, la 5 y, y adelante. Seguimos. No sé si los demás vayan a estar de acuerdo conmigo, pero... Bueno, es que yo ese día eh, no me encontré plagas. Llegué a ver un poco de gusano minador en algunos jitomates, eh, pero no llegué a ver las cochinillas blancas ni nada de esto que mencionó Astrid, que eso sí me preocupa más porque, como dice son insectos que están en la tierra y no, no se pueden ver tan fácil, ¿no? Y aunque los veas, pues eliminarlos es una bronca más grande. Entonces... Yo diría que con estos tres nos concentremos por ahora, nos enfoquemos a estos tres, que en el Watts todos manden eh, las plagas que vieron y empezar a ver cómo las podemos combatir y también ser conscientes de qué es una plaga, porque una plaga es, hasta el es en el momento que ese insecto que... Sí, que ese insecto o esa fauna o, o incluso este vegetal, porque una planta también puede ser plaga, ya empezó a desestabilizar el ecosistema. En ese momento se, viene, se vuelve una plaga. Si tienes un poquito de hormigas o dos que tres pulgones, no pasa nada, porque incluso los pulgones pues, se traen catarinas ¿no? y cosas así. Entonces, también habría que ver... Bueno, si el, lo que dijo Astrid de Cochinilla Blanca, pues por lo regular eso sí viene en, en este... que checar, pero perdón, creo, pero de hecho creo que las hormigas nada más se vieron cerca de la, de la composta y eso eran poquitas y además en la composta incluso hasta son benéficas eh, y el problema es que ya las empecemos a ver junto con los pulgones en las plantas ahí sí ya sería un problema tener pulgones y hormigas, es terrible <ríe> eso sí ya es este, crítico no, tengo la este, fórmula para Sí, de hecho, con la naranja. Sí, el... compártanos el secreto después, por favor. Pues ya cuando tengamos la oportunidad, trabajaremos bueno, pues Bueno, ¿cómo ven si nos quedamos con, con esto? Y ahorita que en el grupo de WhatsApp todos envíen qué plagas vieron y, empe... y en dónde. Y empezar a ver tratamientos para llegar y empezar a tratar de combatir estas plagas. Y ya controlarlas. Correcto. Y ya una vez perdón, que acabemos... Ah, ah. Perdón. Bueno, iba a decir que nada más una vez que acabemos ah, estas tres tareas, pues ya vemos que, con qué seguimos. Sí. Bueno, yo nada más quería ver si habría manera de que, tomando el punto de saber exactamente qué es una plaga y todas sus repercusiones eh, no sé si hay alguien que pueda platicarnos acerca de eso o ayudarnos con algún texto no sé o armamos algún alguna plática de aquí no sé con ideas y experiencias que hemos tenido no porque creo que eso nos va a ayudar a todos porque pues no todos sabemos de todo <risa> no bueno no sé ustedes como que tú bueno ustedes saben bastante de eso a lo mejor nos podrían platicar un poco más sobre sobre ese tema Sí, pues yo doy unas clases precisamente de huertos urbanos. No conozco de todas las plantas porque básicamente de lo único que sé son de pues, las hortalizas y de plantas polinizadoras, de cactasis y todas esas cosas, no sé mucho. Este, pero sí tengo bibliografía. Entonces, si gustan y si quieren la bibliografía, eh, pueden pasar sus correos al WhatsApp y yo les envío la bibliografía por medio de un WeTransfer. Para, es una aplicación que comprime, porque luego los archivos son pesados y ya puedes enviar a por ahí hasta 2 gigas, ¿no? La usamos un montón. Un sí, montón es muy más. útil. La verdad es que te saca de muchos problemas. Lo que yo creo es que está bonita la idea de Astrid de pasarnos entre todos tips, porque también de eso se, de eso se trata. En vez de, a, a lo mejor, no tratemos, o sea, yo también creo que Octavio tiene como muchos consejos. Y después de pasar el filtro de qué, de qué plagas vimos, a lo mejor justo nos podemos pasar el tip de cómo solucionar los que están en el huerto. Probablemente hay un montón de plagas, o sea, probablemente. Pero a lo mejor, si solo hay tres en el huerto, pasémonos en charla el, el, el, el tip de esas tres, porque a lo mejor, pues, a alguien, le, o sea, justo a alguien comienza a satar el miércoles y alguien más va a tener que continuar el jueves y hay que ir haciendo relevo para que pues se como un, un tipo de bitácoras para saber lo menos que damos y seguir eh, el, el seguimiento de las plantas o de los actividades que viven. Sí, a favor de la bitácora. Este, y por cierto, Rodrigo, yo sé que luego tú das charlas y el otro día me has preguntado que, que si podías compartir material adelante, comparte pues material en el chat. O sea, de, de las actividades que tienes dentro de, de, de tu proyecto, eso... O sea, digo, porque ahorita pensé, y si tú ahorita estás dando un taller de plagas, güey, pasa el dato, compártelo. Y así, nada más. lo que querés. Por favor. Sí, vale. vale que Mi proyecto es en general de sustentabilidad. El viernes pasado vamos hablando de la ciencia de los alimentos y este de la energía nuclear. Vamos a hablar este viernes. Porque no es solamente de plantas, es de todo lo que es sustentabilidad. Pero sí hay que ver esto de las plagas. Y hay que ver cómo controlarlos, controlar sí. las que hay. Y sí, pues o sea, las perras, solo les puedo decir que cualquier animal, cualquier planta que empieza a crecer en descontrol y desestabiliza un ecosistema, ese es el momento en el que se le considera plaga. Es por eso que los humanos somos una plaga en el mundo. Nosotros ya estabilizamos el, el ecosistema del planeta. E incluso los perros y los gatos ya son una plaga también en la ciudad. El gato no y... es una plaga. Sí, es que luego tenemos ese, yo también tengo gatos y perros pero lo digo por la responsabilidad de como dueños de perros y gatos de esterilizarlos. Porque, Todos menos mi gato. No, no es cierto ya. Porque por eso hay tantos callejeros, ¿no? Y, y afectan a fauna de la ciudad. O sea, los gatos se comen a, a tantos pájaros que sí desestabilizan el ecosistema. Es todo un tema. ¿no? Sí. Oye, sí comparte tu info, sí, sí, sí este ya y si estamos a, mi correo ya ya ves ya ya se escribe también ya? ya viste ya todo es todo es un jitazo aquí ¿Ah? yo creo que eh. Eh, todos podemos estar algo eh, que hay, y hay más menos, pero entre todos podemos aprender y se va a Yo, yo también estoy, estoy de acuerdo con eso este, pues realmente vamos a ir cerrando porque ya tenemos como los puntos de la minuta este, creo que fue una hora efectiva este, hice una pausa dramática pero es porque vi la, el reloj este, va, va, vámonos sobre esta tarea y yo creo que va a quedar muy padre o sea va, la, la, el, lo de la charla, me llevo lo de la charla me llevo este. Bueno, yo no me lo llevo, más bien, ya está anotado, lo vamos a compartir con ellos eh, Ese gato. Y, <risa> ¡Mi gato! ¡Sí! Está, está, está tope. En mi es idioma eso. gato está diciendo que quiere que cultivemos menta gatuna. Ya, quiero <risa> quiero aprender a, a plantar pastito. Por favor. Ah. Para, para el gatito. De hecho, por ahí en el huerto también vi un gatito bien bonito, uno negro. Ah, sí, yo también lo he visto. Una vez me asusté creo que era una rata, pero era una gato. Y dije, ah, una rata. Este, ¿Qué les iba a decir? Pues esta, esta idea de la charla de tips de plagas creo que va a estar padre para, para entrar de lleno a ese tema. Eh, que comencemos a inventariarlo y todos ir teniendo plan net en el celular va a estar cool para que lo podamos hacer rápido y este, pues justo todos vayamos viendo. A lo mejor lo que se me ocurre es que hagamos un carpeta de drive, para que ahí vayamos subiendo los hallazgos, para ir este, haciendo el catálogo y pues del punto de las macetas y eso, pues tenemos en el 77 cerruchos, martillos, taladro, no tenemos pijas, si alguien tiene por ahí algunas pijas que, que le sobre, pues bienvenidas, de, de preferencia mínimo de dos pulgadas, este, Pintura, realmente creo que clavos y eso a lo mejor podemos comprar en la, la palería que está ahí cerca, pero si alguien tiene un pedacito de pintura que le sobre, este, así medio litro o algo, pues está padre, porque todas las maderas de las camas de cultivo, pues estamos pintándolas de un color y otro, entonces es como un collage, así que ese medio litro o ese cuartito de pintura que le sobra, pues, pues suma para esa misión y creo que eso sería todo por, por la sesión de hoy, que... ¿eh? ¿Algo más que quieran agregar? Pues nada, solo pedirles que ahorita en el WhatsApp este, manden todas las plagas que vieron. Va, va, va. Pues sí. Eh... Ah, lo... Yo lo vi impecable. Yo lo vi perfecto. Pues va, va, pa pa pa Sí, pues muchas gracias. Y por el chat ahí estaremos... Eh, compartiendo la información de hoy también creo que Val eh, grabó la, la sesión entonces para las personas también que no pudieron estar hoy se las haremos llegar y pues ahí seguimos en contacto por, por el chat muchas gracias y que tengan bonita noche igualmente, buenas noches bye. bye gracias, que estén bien, hasta luego gracias <risa> Ay, te vienes como gata. Es, como... Sí, qué es gata. Una gata negra. <risa> <risa> Hasta luego. bye. Bye. Hasta luego. bye.